Me da un completo, por favor Inmediatamente, señor ¿Lo quede con Chucrut? Eh, no, no, no, sin Chucrut eh, señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto ¿Pero por qué? Señor, porque Alex me tengo por favor. Señor, váyase, por, por favor. ¿Por favor. No, qué me tengo que... Señor, Ayúdame, está asaltando, por favor, en nuestro gobierno nunca más habrán asaltos a las pequeñas pymes. Reformaremos carabineros para volverlos una institución más eficiente y defensora de los derechos humanos. Completos con chucrut, sin chucrut, eso habrá que conversarlo con todos los involucrados. Pero lo que nunca permitiremos es que un completo se vuelva a comer con cubiertos. Y además le cambiaremos el nombre al completo italiano, por completo dignidad. Nada mejor que comerse un completo con coca -Cola. Coca-Cola ver qué culeado, de joven con Pepsi, era. Con Coca-Cola, con Coca-Cola, con Coca-Cola. Con Pepsi, en mano, mano, mano, mano, lo mano, en mano, Coca-Cola, con Pepsi, Pepsi. Coca -Cola, Coca -Cola. Siempre tendremos diferencias, pero el arte de la política es llegar a acuerdos con quienes piensan diferente. Siempre tendremos diferencias. Pero siempre llegaremos a acuerdos. Mire, sabe, No solamente eh, le voy a responder esta pregunta, Bien. porque yo no estoy presto para hacer shows, eh, como los que propone muchas veces José Antonio Castro. Acá está el certificado de consumidor de chucrut realizado por la Asociación de Fermentadores de Repollo Nacional en la fecha del de 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. Los partidarios de José Antonio Castro le dicen Sauerkraut. Acá estamos en Chile y se le dice Chucrut. Ay, esta no era una página de memes. Ay, chicos, no es ¿quién hacía humor? Ay, se politizaron, se vendieron. Cállate, conche tu madre. Llevamos años haciendo humor político, llevamos años dando nuestras opiniones políticas respecto a todas las weas. Y recién ahora venía a llorar y ahora te ponía a reclamar, tonto weón.